Hola chicos, bienvenidos a mi canal nuevamente y este es el primer video del nuevo año así que estoy bastante emocionada porque les voy a hablar de un tema que me han pedido bastante para los que me siguen para ver contenido sobre el modelaje este video es exclusivamente para ustedes porque me lo han pedido muchísimo por Instagram decidí hacerlo porque creo que es bastante importante saberlo y saber qué hacer al respecto así que lo que te voy a contar en este video es básicamente lo que tienes que hacer para presentarte a agencias o productoras de modelos si crees estar lista para entrar en el mundo del modelaje en mis videos anteriores mencioné las fotos polaroid, así que les voy a explicar un poquito de qué se trata. Las fotos polaroid o polas se usaban antiguamente para tomarle fotos a las modelos literal con una foto polaroid, como esta, pero esta es obviamente una moderna. Y era porque no existía la fotografía digital, entonces a las modelos les tenían que tomar fotos exactamente como estaban en ese momento y bueno sacan las fotos polar y se quedó con ese nombre hasta el día de hoy. Estas fotos son recotran sencillas, no tienen ningún retoque, no necesitas ni siquiera llamar a un fotógrafo profesional para que te tome las fotos y puedes hacerlos desde tu casa, que eso es lo más fácil y lo mejor creo que para todos. Incluso cuando vas a una agencia también te las pueden hacer ahí mismo, así que yo les recomiendo ir con la ropa que ya les voy a contar en un segundo. En el bolso, por si acaso les piden hacerse las polas en ese mismo momento. Ok, para tener unas buenas fotos Polaroid, les voy a contar 6 cosas que tienen que saber. La primera es el maquillaje. Este no es un maquillaje para nada recargado, de hecho tiene que ser lo más natural posible. Así que yo te recomiendo usar un, un color de, eh, de lápiz natural, lo más natural posible y taparte las ojeras. es Como dirían algunos, un make-up no makeup. Después la ropa tiene que ser color neutro, puede ser blanco o negro, preferiblemente negro. Tiene que estar bien pegada para formar la silueta. Puede ser un pantalón negro pegado, un skinny jean. Un crop negro, un polo de tiritas o un polo de manga corta negro, no importa. Y te puedes tomar fotos descalzas o con tacos. La mayoría de modelos usan tacos porque eso les estiliza la figura. El fondo de las fotos polares tienen que ser blanco, sin nada que distraiga. Luego, con respecto a la luz de las fotos, eso es bastante importante porque no queremos que haya muchas sombras. Lo más recomendable es... Usar la luz natural, preferiblemente que la luz venga de frente, es que no estoy usando ningún, ninguna luz artificial, es completamente la ventana de mi cuarto. Y como tengo pared blanca, la luz rebota y hace todo más parejo y no crea sombras. Y eso es perfecto para las fotos polares, así que tenganlo en mente. Las agencias quieren ver tres tipos de fotos. Una foto de cuerpo entero, un close-up y una foto retrato. Y los ángulos que más piden y se repiten es de cuerpo entero, Tres cuartos, de lado, de espaldas y rostro. Puedes tomarte varias, en verdad no siempre se usan de espaldas o de lado completamente, pero siempre se requiere porque puedes tener el pelo suelto o el pelo amarrado. Y eso te hace ver mejor el perfil, entonces es más que nada para tener un backup por si acaso. Un tip que les voy a dar para sus fotos es que las tomen ligeramente desde abajo. De esta forma las van a ver más largas. Y eso es un plus para todas. Y luego para las poses en verdad es súper natural. En el cuerpo entero vas a tener que posar absolutamente de pies a cabeza. O sea que no se te olviden nunca los pies. Porque eso es lo más importante. Y también las manos. Porque los dedos no pueden estar ni así ni nada extraño. Tienen que estar completamente relajados. Tienes que estar erguida, con una expresión neutra. No puedes ni sonreír mucho, ni estar tan seria porque no te van a tomar ningún trabajo. Puedes tener los brazos sueltos o apoyarte en ti misma y siempre separando la pierna. Puedes apoyarte en una, en la otra o estar completamente de frente. Ahí en verdad cada uno puede ir jugando con lo que se sienta cómoda y ver cuáles son sus ángulos que más funcionan. Eso más que nada yo lo descubrí en el espejo tienes que en verdad mirarte bastante en el espejo para saber qué lado es el mejor que el tuyo y aprovechar al máximo las fotos Polaroid porque como va a ser tu carta de presentación eso es lo que vas a mostrar y así te van a ver la agencia tal como es. Una vez que ya tengas tus fotos recuerda que no tienes que retocar ni nada, es absolutamente tal cual como las tomas, así que por favor no le hagan ningún photoshop ni nada porque no cuentas, no vale. Y una vez que ya hayas elegido al menos una de cuerpo entero, close-up y retrato, si tienes alguna agencia que te llame la atención o quisieras trabajar, yo te recomiendo mandarlas con tus datos, tu nombre completo, tu celular, tus tallas, medida, peso. Así que mucha actitud en tus fotos. Bueno, eso ha sido básicamente todo lo que tienen que saber sobre las polas. Si quieren saber un poco más de qué hacer después, yo les recomiendo ver el video de arriba que es, ahí les cuento todo, desde polas hasta armar un book y qué agencias mandar tus fotos. Así que espero que les haya gustado, chicos. Pueden escribirme a mi Instagram cualquier duda para ver si sus fotos están bien, yo les puedo asesorar. Y si necesitan datos de agencias, me escriben también porque hay algunas agencias que no son tan recomendables porque no son serias. Así que mucho cuidado donde mandan sus fotos. Porque hay gente mala en este universo. Y sin más, espero que se suscriban a mi canal. Porque este año estamos renovados. Vamos a hacer más videos. Así que si tienen ideas de, que quieren ver. escribanlas abajo en los comentarios. Y nada, los veo en un próximo video. Los quiero. Chao.